Hola gente de Youtube ¿qué tal están el día de hoy está aquí nada más y nada menos que Nintendo GT 110 999XX Gamer 007 Pro No mames que estoy haciendo con vida XD Bueno dejémonos de pendejadas que necesito hacer un video ya que soy un pinche vago El video de hoy se va a tratar de Sonic Robo Blast 2 Mi último video fue un vídeo el que dije ya entenderán XD Y ha llegado el momento la hora el tiempo de que sepan la verdad Puchale a la intro editor Bien empecemos con lo que todos quieren saber, que miércoles es Sonic Robo Blast, o para los amigos SRB2. Sonic Robo Blast es un fan game de Sonic que está en 3D, pero como ya saben obviamente porque no son pendejos tiene un 2 en el título y esto es porque el primer Robo Blast fue creado en 1998 por el Sonic Team Junior. Voy a poner un clip aquí para que sepan cuál es el Sonic Robo Blast de 1998 y el Sonic Robo Blast 2. El Sonic Robo Blast de 1998 fue una completa alga. Pues bien, Sonic Robo Blast 2 para mí en mi opinión es uno de los mejores fan games de Sonic y si bien Sonic Robo Blast es un juego corto, es entretenido pero puede ser más entretenido con los mods o addons de su comunidad. Pronto te gran un vídeo mío jugando mods de Sonic Robo Blast 2. Vamos a otra opción de Sonic Robo Blast 2 que es el multiplayer. Sonic Robo Blast cuenta con una opción multijugador, a mí en mi parecer no me gusta el multijugador de Sonic Robo Blast ya que cuenta con un sistema multijugador online y se tiene que usar a Magi, quien usa esa pendejada no mamen estamos en el siglo 21, no sean pendejos, pues bien el multijugador de Sonic Robo Blast es competitivo como todos los juegos del erizo más azul y rápido de todo el mundo, me hubiera gustado que innovaran un poco más y pusieran un modo multijugador cooperativo. El multijugador en mi parecer fue malo. Vamos a pasar con la jugabilidad, como decía mi tío el vio, digo humilde de los errores se aprende y él no aprendió nada jaja X, te dejemos las pendejadas ya de los errores se aprenden ya que en Sonic Robo Blast de 1998 la jugabilidad era una mierda. Eh, pues en Sonic Robo Blast 2 las cosas cambiaron. Para bien XD ya que en Sonic Robo Blast 2 la jugabilidad es hermosa. Al principio puede ser un poco confuso pero cuando te acostumbras te más tour de cuando te acostumbras es como si estuvieras jugando Sonic R. La jugabilidad es excelente. Pasemos con los personajes. Pues si sí, el Sonic Robo Blast de 1998 solo tenía al Sonic XD de Sonic Robo Blast 2 tiene a Tails, Sonic y Aknuckles Knuckles. Sí, lo sé, no tiene muchos personajes pero con los addons de la comunidad puedes agregar a muchos personajes hasta puedes agregar a Yoshi, WTF. Los personajes tienen sus respectivas habilidades que serían, Tails volar, Sonic correr, obviamente XT, Knuckles super fuerza, planear y escalar. Para mí los personajes fueron más o menos... Y ahora pasemos a la última parte suculenta del vídeo, los addons. Pues bien si los addons de Sonic Robo Blast 2 son entretenidos la mala parte de esto es que el juego no te permite crear una partida normal de Sonic Robo Blast 2, es decir que si quieres pasarte el juego con ese personaje tienes que pasártelo sin guardar como el Sonic 1, algo que me gusta de los addons de Sonic Robo Blast 2 es que son fáciles de instalar y muy rápido también, a veces hay unos que son difíciles de instalar y otros como ya nombre, fáciles. Otra cosa mala es que hay addons que solo puedes jugar en multiplayer y eso no me agrada. Sonic Robo Blast 2 no entiende que no tengo amigos. Uuua... Bueno este suculento vídeo ha llegado a su fin ojalá que les haya gustado y suscríbanse si no les desagrada mi contenido siempre pueden cambiar de opinión nos vemos. Yo no lo descargo porque ya lo tengo tengo, tengo. yo no lo descarga cargo porque ya lo tengo ah, yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descarga cargo porque ya lo tengo